Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 5. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Esta idea, al igual que la anterior, puede aplicarse a cualquier persona, situación o acontecimiento que creas que te está causando dolor. Aplícala específicamente a lo que, según tú, es la causa de tu disgusto y usa para describir el sentimiento el término que te parezca más preciso. El disgusto puede manifestarse en forma de miedo, preocupación, depresión, ansiedad, ira, odio, celos, o un sinnúmero de otras formas, y cada una de ellas se percibirá como algo diferente, mas no es cierto que sean diferentes. Sin embargo, hasta que aprendas que la forma no importa, cada una de ellas constituirá materia apropiada para los ejercicios de hoy. Aplicar la misma idea a cada una de ellas por separado es el primer paso que te lleva a reconocer finalmente que todas ellas son lo mismo. Al aplicar la idea de hoy a lo que percibas como la causa específica de cualquier forma de disgusto, usa el nombre del disgusto de que se trate, así como la causa que le atribuyes. Por ejemplo, No estoy enfadado con por la razón que creo. No tengo miedo de... por la razón que creo. Pero una vez más, esto no debe sustituir a las sesiones de práctica en las que primero examinas tu mente en busca de lo que crees son las causas del disgusto y las formas de disgusto que según tú resultan de ellas. En estos ejercicios, incluso más que en los anteriores, es posible que te resulte más difícil ser imparcial y evitar concederles más importancia a unos temas que a otros. Tal vez te resulte útil encabezar los ejercicios con la siguiente afirmación. No hay disgustos pequeños. Todos perturban mi paz mental por igual. Luego busca en tu mente cualquier cosa que te esté afligiendo, independientemente de si te está afligiendo poco o mucho. Es posible también que te sientas menos dispuesto a aplicar la idea de hoy a algunas de las causas de los disgustos que percibes que a otras. De ocurrir eso, piensa en primer lugar en lo siguiente.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 y trata de identificar las diferentes formas de disgustos que te estén perturbando, haciendo caso omiso de la relativa importancia que tal vez les atribuyas. Aplica la idea de hoy a cada una de ellas, usando el nombre de la causa del disgusto tal como la percibas y el del sentimiento tal como lo experimentes. Los siguientes son ejemplos adicionales. No estoy preocupado acerca de... por la razón que creo. No estoy deprimido acerca de... por la razón que creo. Tres o cuatro veces al día será suficiente. Y dice David, La idea de hoy es el principio de aflojar la creencia rígida en que la causa de cualquier disgusto, de cualquier trastorno emocional y cualquier grado de alteración está siendo causado por algo en el mundo del tiempo y del espacio, de imágenes y de apariencias. Esta ha sido la gran adicción del ego. La creencia en que hay un mundo exterior que causa miedo, culpabilidad, dolor, vergüenza y heridas. La mente dormida ha sido engañada, ha sido embaucada para que crea que el mundo es la causa y el estado mental es el efecto. Es una adicción con la que todos los seres humanos se han encontrado en su experiencia de tiempo y espacio. Tú lo puedes oír cuando los niños pequeños discuten. Tú heriste mis sentimientos, me has puesto furioso. La causación parece estar en los actos y las conductas, y el disgusto no parece estar en la mente, emanando de la conciencia. Así pues esta idea, nunca estoy disgustado por la razón que creo es un primer paso, esencial, para renunciar a la creencia en ser una víctima. Esta idea está aflojando el dominio en la mente de esta creencia en ser una víctima, en ser una víctima del mundo. Y esta creencia en ser víctima y en sacrificio está en lo más profundo y hay que desalojarla de la mente. Esta es una lección que utilicé por muchos años como parte de una combinación de las lecciones que están por seguir para cambiar mi mente del pensamiento al revés, del ego, al pensamiento recto del Espíritu Santo, del Cristo vivo. Es una manera de empezar a reclamar la responsabilidad por el estado mental y dejar de empujar y de transferir y de proyectar fuera causas falsas. Y esta lección se va a transferir y va a funcionar bien con cualquier disgusto. Así que practica hoy esta lección de manera muy específica tal como lo sugiere Jesús. Estate preparado para darte cuenta de cuando pareces enojarte, atemorizarte, irritarte, molestarte, preocuparte o deprimirte para rápidamente invocar a la lección del día diciendo No estoy enojado contigo por la razón que creo. No tengo miedo de ti por la razón que creo. No estoy preocupado por esto por la razón que creo. No estoy deprimido por esto por la razón que creo. No estoy irritado por esto por la razón que creo. No estoy molesto por esto por la razón que creo. No Practícala de manera muy concreta con todos y con todo. Con cualquier situación en la que notes hoy que surge un disgusto. Y de nuevo, no te excedas como dice Jesús. Tres o cuatro veces al día es suficiente. Así que si te surgen muchos disgustos, haz una pausa. Y de vez en cuando, elige uno de estos para trabajar hoy con él. Pon todo tu corazón en ello, porque es hora de alegrarte de que estás ahora aproximándote al fin de este disgusto aparente, el que nunca tuvo que ver con nada en la forma. Y tenemos la devoción de ser libres, de manera que, Cualquier forma con la que practiques es un objeto apropiado para utilizar la idea de hoy. Es realmente muy profundo que haya un escape de todos los disgustos y, naturalmente, esto es necesario para poder experimentar una paz mental duradera, estable y constante. Es absolutamente esencial. Este es el remedio para escapar del ego y de lo que parecen milenios de oscuridad y miedo. Dite a ti mismo. Utilizaré la lección 5 hoy para liberar mi mente y llegar a conocer la felicidad y el amor que soy, y siempre he sido, porque soy un ser creado por Dios para ser amado y extender el amor. Pero la única manera de estar consciente de mi verdadera identidad es hacer frente a esta creencia en la causación falsa. Y que hay algo en el mundo que me puede quitar mi paz mental. Eso no es verdad. Yo soy responsable de mi estado mental. Y así una vez más, practicamos esta lección gloriosa del día de hoy. Nunca estoy disgustado por la razón que creo.